Juntos somos la flor. Nuestro néctar es la sonrisa. En el día a día, navegando nuestra barca de la libre expresión, invitamos a consumir cultura. Más allá de la televisión, más allá del celular, estamos generando una nueva interacción callejera popular. Desde el blanco y negro, fuimos floreciendo, agregando un pétalo a color. Arte contemporáneo y latinoamericano. Todo eso que parece basura puede ser una nueva cultura. Gracias por haber venido a la feria del libro. Acá pueden consumir la nueva cultura latinoamericana. La necesidad pura de poder salir a mostrar el arte que haces de la forma más sencilla. Venir acá, que nadie te cobra, que puedes hacer, puedes entregar un libro hecho a mano, la gente te lo va a comprar igual y se va a interesar igual. La FLIA es un abrazo enorme y callejero. Es un lugar donde se pueden compartir un montón de cosas. Yo me encuentro con un montón de amigos, aparte para mí es una fiesta. Eh, lo re disfruto. Mi nombre es Lucía, soy parte de la organización de este evento. Una organización abierta y horizontal. Que invitamos para la próxima, y bueno, pasen ideas. En realidad surge como una iniciativa en capital de hacer una eh, propuesta contrahegemónica de la Feria del Libro. Privada de la rural. También emergente desde los fines de 90, a principios del 2000, de escritores y escritoras que empezaron a autoeditarse. Y como vendíamos libros en los mismos lugares, nos empezamos a. a en la calle, ¿no? Siempre plazas, bares, y surgió eh, la propuesta de hacer una feria del libro nuestra, porque nos juntábamos en contra oposición a la feria del libro oficial, ahí en Buenos Aires, y Cierta vez éramos tantos que vimos que estábamos más para, para proponer una feria más que para, para ponernos en contra de la otra. Fuimos a la feria del libro de, tradicional con los libros, eh, como un método por ahí de protesta, eh, tratando de hacer una contraferia del libro y luego estando ahí dijimos ¿por qué no hacemos una feria? No? Eh, fue la consulta. La, la, la, la, la, de esos 20 escritores que estábamos ahí en la, en la puerta de la feria y así fue que nació la primera feria del libro, ¿no? en Buenos Aires. Claro, no, pues. Siguiendo esto, lo disfrutamos, por suerte mucha gente que antes tenía que golpear eh, puertas editoriales y esperar decisiones de otra gente, pasar por editores, correctores, una bola de gente que se metía en tu obra, digamos que ahora lo, lo podés eh, Autogestionarlo y decidir un montón de cosas sobre tu obra. A mí me, personalmente me interesaría trabajar en lo que sería la, la, eh, eh, la distribución de los libros y de los... que me parece que es algo que recién con las editoriales nos estamos, estamos empezando a conocer y que por ahí todavía se intenta seguir con una lógica eh, de es mi editorial, es mi... mi, mi eh, emprendimiento, cuando eh, la verdad es que estaría, para mí, lo, lo lógico sería que tendamos a que, a que la editorial independiente sea un pasado y que empiece la editorial colectiva. ¿no? Y estamos muy contentos de que es un, una cuestión que se está eh, diversificando en un montón de lugares, hasta donde yo sé en la Argentina hay más de 20 flias, hay flias en Latinoamérica, y bueno, es una manera, eh, esto, como de compartir un todo, de producir nuestras ideas, poder difundir nuestras ideas y manejarnos con horizontalidad y respeto a la diversidad. Esto es alternativa, porque, porque altera la situación. Eh, gana calles, habla a espacios, espacios de libertad. Que ahí lo ves de acá arriba, ¿no? Ves un montón de gente que crea, que crea arte, que se abraza en un hecho cultural muy importante, y mucha solidaridad, mucha lucha, hay emociones, encuentros. Bueno, esta es la actividad, es un gran quilombo de libertad convocado por compañeros que son independientes El cual es, bien, a el, lugar, el, lugar, es caro el papel, son los, los, los impulsos de distribución pero de todos modos creo que, que cada fría nos sorprende a veces nos encontramos con, con revistas nuevas, con proyectos editoriales nuevos en esta fría ¿no? Esa, esa autogestión y esa cosa de, de, del sueño hecho en realidad por puro por impulso y sin pensar demasiado si están los recursos, hace que lo que le falta pueda estar mañana. Y me parece súper libre, me siento muy libre, hay un montón de cosas, que es eso. O sea, siento que puedo participar al nivel al que yo decida, hay mucho respeto. La Feria del Libre Independiente nos da la oportunidad a nosotras, como a un montón de pequeños productores de literatura o de otras cuestiones como uh, habrán usado, de mostrar lo que hacemos, de que esté a la vista de un montón de gente, cada vez hay más puestos, cada vez hay más cosas más creativas, diferentes. Eh, empezó siendo de libros independientes y hoy en día, por ejemplo, podemos sumarnos nosotras, hay eh, puestos con plantas, con ropa, con y, sí, y ni, nunca, nunca perdió el espíritu de la libertad que es lo que hace a la no pero va creando, se va creando y eso es también, después padres realmente tenemos porque somos parte de un grupo diverso, la diversidad también es la playa libre independiente ese grupo diverso se equivoca eh, se emociona, se enoja, se pelea es parte de la vida, es la vida misma bueno, y me emociono porque, porque ah, es, creo que los compañeros uno dice que bueno que está todo, está todo perdido ¿viste? y vos ves los pibitos de 20, 18 años que, que realmente crean ¿viste? que esto, esto es realmente lo que no ve nadie que no, que no, no ve nadie y cuando dice que la juventud está perdida está perdida en sueños, está perdida en creación perdida en lucha, esto es increíble un montón de pibas haciendo cosas y sonriendo, ¿no? eso para mí me emociona eso me emociona que uno ya tiene una edad grande y ver que esa bandera que cuando era más pibe eh, luchó y sigue luchando la van a tomar la toman otros compañeros, la hacen más bonita, la hacen más diversa, la hacen más, más colorido, es una primavera de todo el año. Es, es evidente que en todos lados donde haya un, un sistema que, que no permita la, la expansión artística va a haber una respuesta y si la respuesta está en la calle eh, es mucho mejor porque para decirlo al modo de, de Martín Fierro, el fuego que calienta de verdad es el que viene de abajo. Y bueno, me parece que estamos bien abajo y está bueno que sea así. En mis ojos, mil calles sin camino, mi veloz desintegro, deseos, herido, tanta sangre, desalma, destinos. Veo a mi carne ardiendo, mi casa. Ya sin voz, sin mirarnos del cielo, en la llama, en tonto hoy. Infiernos, cada aliento, arden. suso susonectas, trampas con el a tu mujer. Buenos Aires, ¿cuánto más pintado negro tus sábanas? Estos ojos de nadie ya no miran, no aman, y a mis pies les tiran cada día. Mientras nacen tantos hijos, que pidan, no te alcanza el menú Buenos Aires, no te alcanza enrijarnos en tus plazas para ver cuál hermano nos mata, cuánto más Buenos Aires.